México. Solo te han robado el corazón, dice. ¡Ah! Ah, me han robado tres veces. Ok. Tres veces ya, incluso uno con, con una arma, una pistola. Pon tu mano en el okay. pectoral okay. y repite conmigo. Okay. Prometo decir la verdad. Prometo decir la verdad. Y nada más que la verdad. Y nada más que la verdad. ¿Con cuántas mexicanas he estado? <ríe> Oye, yo pensé que eso era para su canal. Bienvenidos a un nuevo videoblog, yo soy Katherine Voice y estoy súper feliz de hacer un nuevo videoblog El día de hoy para todos ustedes yo me encuentro nada más y nada menos que Coyoacán Coyoacán es sumamente popular, de hecho la gente dice mucho Ay, esos youtubers siempre les gusta ir a grabar a Coyoacán, pero es que es realmente hermoso Porque vamos a grabar un video sumamente entretenido Con un amigo así bastante cercano Una de esas personitas que ama México igual que yo Hoy vamos a estar creando un videoblog muy cool junto a Ford Ustedes seguramente ya lo conocen Así que nada, vamos a hacerle algunas preguntitas Vamos a resolver algunas dudas que todo el mundo quiere saber Así que ahora sí, aquí empezamos Bueno gente, y como ustedes saben, por acá me acompaña Gise Gise, estamos medias combinadas el día de Oye, hoy Sí, sí, te No, tú te copiaste de mí De hecho, no nos copiamos, son colores diferentes Porque este es un rojo puro y ese es un rojo vino O sea, hay rojo son rojos, pero son distintos tonos de rojo, así que... Oye, ¿qué te parece mi Me encanta, me fascina A mí me también encanta. Cada vez que puedo ponérmela, me la pongo Y más ahorita que estoy aquí, dije prácticamente en la casa de Frida Carlos Mire quién está ahí. Hey, qué Pachuca por Toluca, cómo está? Pachuca por Toluca, eso qué es. No sé, un saludo que un mexicano me enseñó el otro día y me latió, okay. así que ahora sabes? lo voy a usar. hay algunas preguntas incómodas para extranjeros en México que te quiero hacer el día de hoy. Una vez que terminen ese video, corren a ver el video que hicimos también de más preguntas incómodas, incluso un poquito más incómodas en mi canal, pero no se vayan por ningún lado ahora. Terminen el video, ese video primero. <risa> Menciona por favor, cinco tipos de tacos mexicanos, pero muy mexicanos, nada gringonizado ni nada por el estilo. Tacos al pastor, primero, okay. obviamente. Tacos de tripa, lingua, lingua, lingua. Ok. Tacos de buche. Buche, ¿qué es eso? Buche no es sé. Como, es como, si no me equivoco, pues, si me equivoco, corríjame en los comentarios, pero si no me equivoco, <risa> creo que es útero. Oh. Es de donde oh, crecen God. los, los, uh, no los te porquitos. Creo. Ayer me comí unos y, pues... Deliciosos. Wow. Mucho sabor y sabor exótico. ¿En serio? Sí. Ma, ese sí, sí, todavía sí. no lo conozco. Ay, no Te, tengo que buscarlo, la verdad. Se, suena complicado, pero faltan dos tacos. A ver, ¿cuáles sí, son los sí, otros sí. dos? Bueno, de cualquier tipo de carnitas, o sea, chamorro, okay. maciza. Chamorro, cachete, es? cachete, cachete, tipos Oye, de cachete. Yo tengo tiempo en México y no sé qué es chamorro. Chamorro, chamorro es, es chamorro. parte de, de, de, de las carnitas y uh -huh. si no me equivoco... Porque los mexicanos se comen de todo, comen hasta el último parte del puerco. Es como esa parte. ¿Cómo, se llama? ¿Cómo se llama esa parte? Uh, eso se llama es una sí. montaña alta. Eso, es... ah, sí, eso se llama el Nevado de Toluca. Okay. visitado más de 50 países. Según él, él está sumamente enamorado de México. Si yo quiero saber algo muy importante. Okay. Después de haber visitado tantos países en el mundo, mencioname un lugar, así un sitio que tú descubriste en México y dices ese lugar es lo máximo. Que ya vivimos en la época de Instagram y del Internet, oh, así que los lugares más chingones, no les voy a mencionar. <risa> Tienes que conocerme en la vida real y caerme súper bien para que te lleve en algún futuro. Okay. Yo diría que la Huasteca Potosina oh, es de otro mundo oh. otro mundo, ¿eh? otro otro mundo. mundo. Wow. es increíble ahí es un lugar que o sea, o sea no se escucha de ese lugar fuera de México cuando fui allá pues me, me explotó la cabeza oh. cambio en su video puedo apreciarlo oh. sí. oh. oh, ¿Cómo se llama ¿Sí? Toto muerde toto. Oh. Oh, yeah, toto. ¡Qué gigante de oh, oh, are... <risa> <risa> <risa> hecho oh, mira ¿Qué me lamió toto, toda ¿Hay alguna experiencia que sea muy única? Que hayas vivido en México, que te sorprenda muchísimo y que no hayas vivido en otro país. Sí. Tito. Tito. <ríe> pensando en qué idioma piensas. <ríe> sí. Yo diría, sí, hay muchas cosas, pero algo que me llega a mente ahora mismo sería el Día de los Muertos. Obvio, en, en, en Gringolandia el, el Halloween es muy grande y muy popular, un, un holiday, un feriado muy popular. Uh, pero aquí también se celebra Halloween y también ahí en los Estados Unidos la gente está empezando a celebrar Día de los Muertos, pero aquí es otro rollo. He pasado dos veces, creo, aquí el Día de los Muertos. Una vez en Guanajuato, muy muy bonito, un desfile, todos pintados, todos disfrazados, y también otra vez aquí en DF. A nivel internacional se habla mucho de la delincuencia en México, y yo recuerdo mucho en nuestros países antes venir a México, decían, "Ay, no vayas allá porque te va a ir mal y todo eso." Así que yo le quiero preguntar a este gringo si algo malo te ha sucedido en México, algún algún tema con la delincuencia o con la inseguridad? ¿Alguna experiencia has tenido? Claro, yo no he tenido ninguna, yo no he tenido ninguna. Claro, muchos criminales, muchos violadores, <ríe> solo me han violado tres veces. No, no, no, no, no, no es así, no es así como lo dicen en, en los medios, por lo menos en mi país, que hay mucho miedo sí. alrededor de, de México. El mío no, también. no, les digo que me han robado dos veces en mi país, en los Estados Unidos, me han robado dos veces. Wow. Con una pistola, no, me han robado tres veces. Ok. No, me han robado tres veces. No, me vale. han ah, no, robado cinco. Tattoos, <risa> uh -huh. Seis. No, tres veces ya, incluso uno con, con una arma, una pistola. Uh, y nunca, nunca, nunca acá, acá en México, ni una vez. Así wow. que espero que mi, mi historia no. puede servir como That's un right. ejemplo que lo malo, pues te puede pasar por todos lados. Uh -huh. hay, hay delincuencia, hay inseguridad en todos lados. Y en mi caso. Has, ha habido más en los Estados Unidos que en México. Solo te han robado el corazón, dice. <risa> A ver, Gringuito. Pon tu mano en el corazón, derecha, la mano derecha en el corazón. Ese no es el corazón, es de tu pectoral. Ahora. <risa> <risa> ¿Qué está pasando? <risa> ok, pon tu mano en el pectoral okay, okay. y repite conmigo. Okay. Prometo decir la verdad. Prometo decir la verdad. Y nada más que la verdad. Y nada más que la verdad. ¿Con cuántos mexicanas he estado? <risa> Oye, yo pensé que sobran para su canal. Yo estoy qué? esperando hasta el matrimonio, como mis padres me enseñaron. Nah, entonces, todo día cero. Okay. No, no he contado, pero... Vamos a dejar esa respuesta allí, porque vamos a ir directo a tu canal a ver entonces las preguntas oh, incómodas. No. ¿Te parece? Y ahí no oh, respondes no. esa. Y ahí respondes bueno. sí, sí, oye, si oye. la contesto o si no la contesto, pues ahí van a tener que ver en mi canal, así que nos vemos allá. Escriban aquí abajo en la cajilla de los comentarios qué pregunta ustedes agregarían a este video. Oigan y no olviden, no olviden por nada del mundo que Gise Carolina subió un video a su canal hey. para que pasen a verlo y que también tenemos un enlace aquí abajo en la cajilla de información donde subimos contenido premium. Bueno gente, esas fueron algunas de las preguntas así más o menos curiosas incómodas generales sobre México para Ford. Nosotros hicimos un video en su canal, los invito a verlo, bajar a dejar aquí abajo en la cajilla de información. La verdad es que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas, suscríbete porque hay video nuevo casi todos los días y activa las notificaciones. Porque es la única manera en que YouTube te va avisar si subí un nuevo video Y no olviden que aquí abajo en la cajilla de información hay un enlace con contenido premium Para todas las personas que, que quieran ver contenido que no suban ninguna de mis redes sociales Simplemente vayan al, al enlace, inscríbanse en ese enlace y les va a llegar a su correo contenido premium no olviden por favor seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram porque publico actualizaciones todos los días. Se los dejo aquí abajo. Ahora sí, bye, -bye. Por favor déjennos en los comentarios dónde podemos ir a pasar nuestro día de muertos, nuestro primer día de muertos aquí sí, en, México. en México. Es sí. muy importante que por favor esa recomendación llegue bien aquí. Así que les espero, los amo mucho. <risa>